Hola amigos de Estereofónica, yo soy Gus y voy a estar con Giovanna Sánchez hablando un poco de mi nueva canción Superpoder. No se pueden perder esta entrevista, así que conéctense por aquí, Estereofónica. Chao, chao. Amigos de Estereofónica, nuevamente estamos en este punto de encuentro con grandes artistas y nos acompaña hoy pues un gran, pero gran artista que inició en la escena musical a los 14 años, eh, su voz definitivamente ya estaba sonando en la radio colombiana, también es recordado por el, el dueto Gucci y Beto, luego como solista, y de ahí, pues, los éxitos no se hicieron esperar. Gucci, bienvenido a Estereofónica. Muchas gracias, Giovanna, muchas gracias por invitarme aquí a Estereofónica, un saludo a toda la gente que está aquí conectada. Bueno, muy contentos que, que nos acompañe, de verdad, porque usted es un artista muy, pero muy querido, y como siempre sorprende con esos lanzamientos musicales para este segundo semestre de 2021. Y se trata de SuperPoder, que viene luego de Estoy enamorado. Sí, SuperPoder es una canción que venía preparando hace un buen tiempo, es una canción eh, que su nombre nada más eh, ya va mostrando un poco a poco de qué se trata, una historia de amor, eh, ese superpoder que tenemos para conectarnos con otras personas de ir adivinando poco a poco lo que piensan, lo que sienten. Eh, cuando estás en una relación amorosa que crees que, que hay como destellos de, y momentos que realmente te impactan de pequeñas cosas que se viven en el día a día, ese es el superpoder de poder conectarse y de poder enamorarse. Y eso es a lo que le estoy escribiendo en esta oportunidad. Eh, musicalmente hablando, pues le estoy apostando también a cosas nuevas, a, a, a utilizar ciertos elementos eh, Musicales que no había, no me había atrevido a hacerlo antes, igual también a experimentar un poco más con mi voz. Y, y creo que hace parte de todo este nuevo descubrimiento hacia donde va eh, inclinado mi, mi, mi álbum nuevo que estoy preparando ya desde que lancé el anterior, que fue desde mi ventana en mayo del año pasado. He venido creando canciones para, para una nueva historia que ya ustedes están por descubrir. Definitivamente una nueva historia, porque bueno. Esta canción es un tema, eh, digamos, eh, como con mucho romanticismo, como se lo menciona, es pensada en el amor. Gusi, ¿qué tal si cantamos un poco de Superpoder? Claro, vamos a hacer un poco por acá. Yo no te miento cuando digo que no hay nada parecido Ese talento escondido a mí me tiene sorprendido Yo que no soy un tipo fácil me cuesta entender Cómo los planetas se alinearon esta vez Poco a poco pude comprender Sabes de mí lo que no sé yo estoy empezando a creer que tienes un superpoder, dime tú que comes que adivinas, será que me gané la lotería tienes cara del amor de mi vida, que es como si vivieras dentro de mí hace tiempo Y por arte de magia ya sepas lo que siento, como si adivinaras todos mis movimientos y con tanta gente que hay en este mundo, la vida nos unió. Por ahí. Fantástica, fantástica letra, definitivamente. Eh, lo que decía mucho romanticismo, pensar en el amor, es un tema suave definitivamente y que además como usted también lo mencionaba hace un momento como que explora sonidos, también esos falsetes, gusi y, y, y usted también sale como de, de, esa, de esa zona de confort caribeña, pero sin perder definitivamente esa identidad que lo caracteriza. Sí, es parte de la búsqueda de mantener también mi conocimiento andando y, y lo que he llevado de carrera evolucionando. Um, es tener que quedarse un poco en el pasado en ciertas cosas rítmicas y pues, básicas de, de mi música y por otro lado también cómo evolucionar lo, con los otros elementos que tengo ¿no? en cuanto a las letras también, la manera de escribir las canciones eh, las estructuras de las canciones son un poco distintas a, a como venían antes y bueno, eh, es, de eso se parte todo este proceso de, de creatividad en el que andamos día a día nosotros los compositores, y bueno, en mi caso también pues, produzco mi música, entonces bueno, hay que estar ahí muy pendiente de todo esto. Claro que sí, y bueno, y con respecto al video, eso se hizo un estudio, ¿verdad? Hablemos un poco de ello. Sí, se hizo un estudio, quería mostrar eh, un poco la intimidad de cómo es un día habitual creando una canción, o componiendo, produciendo, uh, y eso es lo que, lo que van viendo ustedes ahí, un ambiente un poco más bohemio, eh, con las luces más tenues eh, y buscando también como eh, encontrar esa energía perfecta para poder crear una canción los estudios de grabación son para nosotros lugares muy especiales así mismo como los escenarios eh, y yo procuro siempre tenerlo con, con muy buena energía para, para que las músicas también irradien las, las canciones, perdón, irradien todo eso o sea, ¿Qué le inspira a componer esas canciones, esas letras tan, tan románticas, tan profundas ¿Cuál es esa inspiración, Gus? Bueno, desde que agarro una guitarra ya siempre procuro irme por la parte del amor, de vez en cuando el desamor, esa ha sido para mí como mi, mi motivación más grande, de hacer letras que perduren, que se queden con los años, eh, vestirlas de distintos colores y ambientes musicales de tantos ritmos que tenemos eh, en Colombia, sobre todo en la parte Caribe, y también buscar ese lenguaje universal que, que se convierta aún más en algo universal cuando utilizamos elementos y ritmos que ya son muy conocidos eh, dentro y fuera de Colombia. Estoy hablando hoy en día de, de lo que puede pasar con como desde un vallenato, un bolero, una cumbia, una bachata, un merengue. Eso es a lo que me estoy eh, queriendo referir a lo que yo quiero buscar con este álbum, abrirme un poco más a esos, a esos universos y a ese... A ese mundo que también me ha encantado y siempre me ha nutrido mucho como músico. Definitivamente, porque hablemos también un poco de Estoy enamorado, estoy enamorado, porque también es una, una una letra muy, muy profunda, muy romántica, que también ha sido un éxito y que, bueno, usted es, por decirlo así, el primer artista que hace un lanzamiento en la plataforma de TikTok. ¿Qué tal esta experiencia? ¿Cómo le fue? Bueno, la verdad es que queríamos aprovechar esta plataforma para, para posicionar la canción. Fue la primera plataforma en la que sacamos Estoy Enamorado, aprovechando también que eh, era un momento que nos daban ellos para, para poder llegar a nuestra gente y poder crecer también nuestra comunidad. Hoy en día es una plataforma que nos permite llegar directamente, las canciones también se están digamos que gestando ahí y están posicionándose ahí, entonces bueno, aprovechamos este lugar para, para hacerlo. Eh, luego pues ya vienen las plataformas habituales que también han sido un apoyo impresionante para, para nuestra carrera como artistas y estoy enamorado pues sí si es una muestra más de, de amor directo, de conquista, de tener un poco de precaución al principio, un poco de temor y ver cómo van funcionando los planes. Y musicalmente hablando, pues ya es una, una zona de confort quizás donde yo ya me, me mantengo bien, donde yo ya sé cómo mostrarme, eh, sé también cuáles son los elementos idóneos para, para que la gente se cautive con, con este tipo de canciones. Eh, y me encanta, me encanta que así si lo hayan percibido. También el video lo grabamos aquí en El Mar, en Santa Marta. A la me mudé hace algunos meses y bueno, quería también como sentar un precedente y mantener también ahí como una línea del tiempo, diciendo, eh, en este momento fue que me fui a vivir a Santa Marta y que quedé el video para toda la vida. No, es uno de los mejores paisajes definitivamente del Caribe colombiano. Usted hace un momento, Gussi, eh, hablaba, digamos, de, de, de estas plataformas eh, digitales, ¿no? Que, por supuesto, los artistas siempre, siempre los han acompañado. Sin embargo, hemos, eh, durante eh, esta crisis que hemos estado viviendo, la pandemia, ha sido como eh, ese escenario un poco más para ustedes, ¿no? Para ustedes los artistas, de poder estar en contacto con, con por supuesto, con todos los seguidores. Sí. Pues hoy en día son herramientas eh, muy valiosas para el desarrollo de la carrera de cualquier artista. Procuro utilizarlas también al máximo, eh, saber para qué sirve también cada, cada una de ellas. Uh -huh. eh, unas para más, un tema de opinión como Twitter, eh, está Instagram que es un poco más eh, mostrar la parte eh, pura de, del artista, la parte más eh, cercana eh, y dejar como también en las fotos pues sentados ciertos momentos de, de nuestra vida, y está TikTok, que es hoy en día como esa tendencia hacia lo inmediato, hacia el día a día, pero a toda velocidad, cosas que pueden estar de moda nada más por 24 horas, y hay que acostumbrarse a que el mundo hoy en día gira a esa velocidad, eh, pero siempre muy presente y muy consciente eh, que, que mi música, yo sí quiero que perdure mucho más, ¿no? Y que las canciones se queden ahí por mucho más tiempo que, que 24 horas. Entonces, le apunto muchísimo a eso, sobre todo que las letras tengan un contenido real, duradero, dedicable sobre todo, y que musicalmente esté todo bien hecho para que, para que, creo yo, sea exitosa y por lo menos que se mantenga en el tiempo y yo pueda dejar un legado importante a, a la gente que me sigue. Definitivamente, Gusi, un, un contenido real y duradero, una gran frase. Creo que, que y que encierra absolutamente todo eso que, que, que es Guzzi, ¿no? Guzzi, en, digamos en este camino de, de la música, ¿no? Entonces ha tenido grandes, grandes reconocimientos, nominaciones al Latin Grammy en las categorías Mejor álbum de cumbia Vallenato, Mejor Canción Tropical, por, tu, por, la, por la canción Tú Tienes, La Razón. Y además, en el 2015 fue entrenador del programa... La voz Teens de Canal Caracol, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con jóvenes? Bueno, eh, fueron dos años, 2015-2016, primero con Voz Kids y Voz Teens el año siguiente. Eh, es un proceso maravilloso porque uno vuelve y se conecta como con la infancia, adolescencia de uno. Eh, es un proceso bien bonito volver a sentir esos nervios antes de salir a un escenario eh, cómo tiembla la voz, cómo se le olvida a uno la letra <risa> eh, saber que uno tiene gente que sabe mucho más que uno eh, y, que, y que le da esa angustia eh, pero por otro lado también aprovechar el momento para enseñar para eh, lograr que ellos logren aprovechar el, al máximo su talento eh, fue algo para mí muy enriquecedor, incluso hace poco en las historias en cuarentena que lancé el año pasado, que fueron estos discos, este disco con, perdón, con, con artistas independientes eh, y emergentes, me volví a conectar con una, con mi finalista de La Voz, Teens, que fue Jennifer, eh, Jenny Ramírez, con ella fue pues, saqué una canción muy bacana que creo que logró también conectarme de nuevo con, con, con ella, que, que ha sido para mí muy importante poder mantener vigente su proceso de música popular y poderme conectar con ella fue algo maravilloso. Entonces, si te digo que esa época fue una de las más provechosas de mi carrera, estamos aquí en lo acertado. Bueno, una época definitivamente provechosa porque eh, siempre quedan esas grandes experiencias, no grandes experiencias con jóvenes, con niños y además eh, todo ese recorrido musical, es una gran experiencia. Lucy, ¿Cuál es su, su superpoder para el amor? Superpoder para el amor, y hay que conquistar todos los días, esto, hay que mantener la llamita ahí viva todos los días, uh, hay que también abrir el corazón para dejarse enamorar, una vez se vuelve solo entrega y no recibe, y es importante también abrir los brazos y recibir amor, uh, no solo de la pareja, sino de los hijos, de los amigos, de de la gente cercana la familia eh, o de los fans incluso también eh, es importante a veces uno se cierra mucho a eso y y se va volviendo un poco más introvertido o se va volviendo uno más eh, con los años sabes que más impaciente y más intolerante a ese cariño pero pero por mí por mi caso pues yo me preocupo mucho por abrir los brazos y recibirlo recibirlo todos los días <risa> Susi, sí, también quiero preguntarle, eh, bueno, con la reapertura ya, digamos, ¿qué viene ahora, no? Después, digamos, de, de estos lanzamientos, por, por supuesto vendrán más cosas, pero, digamos, en cuanto a, a, a, a la escena, a presentarse, ¿qué hay, qué viene? ¿Qué, qué le podemos decir a, a, a, los, a las personas que nos están escuchando y viendo? por. Pues, Presentaciones, Pues poco a poco van abriéndonos las puertas para, para que se puedan llevar a cabo. Yo espero que a final de año ya tengamos nuevamente fechas de la gira y de todo lo que está ahí en stand-by. Ahoritica lo que nos viene es eh, presentaciones privadas que es como poco a poco nos van dando la oportunidad de volver al escenario. Uh -huh. uh, y luego pues vamos midiendo también la capacidad y las oportunidades que se nos van a ir dando. Eh, por supuesto está dentro dentro de los planes volver a, a esa rutina y, y quiero y a, pues mejor dicho, es de las cosas que más extraño, es poder estar con mi banda girando por todas partes y, y dando conciertos en, en todos los escenarios que me lo permitan Claro, claro que sí Gusi, gracias por acompañarnos en Estereofónica, como siempre eh, contentos y, y, y por supuesto de, de tener un, un artista tan digamos tan integral como usted y yo creo que, bueno, en este momento sí podemos eh, cerrar con Superpoder. Claro. Escuchen los, los, nuestros seguidores. Vamos, vamos por acá. Muchísimas gracias a todos ustedes, a ti, Giovanna, por hacer parte también de, de mi carrera y por aportarme y ayudarme a, a seguir manteniendo mi música vigente. Un fuerte abrazo y para todos y aquí los dejo con un poco de, de Superpoder. Ahora que entramos en confianza, te voy a hacer saber que con tú desapareciste Mi falta de fe Poco a poco pude comprender Sabes de mí lo que no sé Y estoy empezando a creer que tienes un superpoder, dime tú qué comes, que adivinas, será que me gané la lotería. Tienes cara del amor de mi vida, y es como si vivieras dentro de mi hace tiempo, y por arte de malla, ya sepas lo que siento como si adivinaras todos mis movimientos y con tanta gente que hay en este mundo dice que vida hay solo una y sería tonto no seguir al corazón yo loco y tu luna nos volvemos cuando hacemos el amor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 Bueno, y así nos despedimos en Estereofónica con Guzzi y su superpoder.